Moradores de varias comunidades del municipio de Pimentel solicitan a las autoridades la construcción del puente sobre el río Cuaba, el cual comunica a más de seis comunidades. Yo legalmente no suelto por aquí, trabajo aquí porque mi patrón tiene esa finca ahí y esta aquí tiene un animal, entonces esta situación que está pasando esta comunidad por aquí es demasiada, terrible, una que tiene que dar la vuelta demasiado lejos cuando van para su comunidad, para su casa, los niños cuando vienen de la escuela es un problema también que hay que esperar muchas veces que baje el río porque y si en ese puentecito ahí para pasar los motores y como quiera el río el se lo lleva. Le, pidamos, le damos le vamos a pedir al gobierno dominicano y a nuestra comunidad, a todas las autoridades en general, que velen por esta comunidad, que ayuden a esta comunidad que necesita rápidamente este puente. No lo mismo. Qué bueno que es esa ayuda, que es que uno no puede cruzar por aquí, ni nadie, ni uno muchachito, nadie. Uno pone hierro muchacho ahí, ¿eh? cuando medio está hondo, me tenemos que devolverse. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.